El énfasis en periodismo digital es una de las líneas de énfasis... ...del pregrado en Comunicación Social de la Universidad de AFID... ...está compuesto por cinco materias... ...que son edición periodística, modalidades periodísticas... ...periodismo digital, periodismos audiovisuales... ...y seminario de investigación 2 ...es un énfasis que busca en el último semestre de la carrera... ...preparar a los estudiantes para eh, los nuevos entornos digitales en el mundo del periodismo y de lo que llamamos como las eh, nuevas narrativas de no ficción. La línea de énfasis en periodismo digital trabaja con una metodología basada en proyectos. Tenemos un proyecto integrador en el que los estudiantes en las cinco materias que conforman el énfasis producen una experiencia periodística innovadora. Eh, para capacitarlos en eh, la producción de nuevos contenidos y productos periodísticos que al final del semestre son compartidos públicamente en una muestra de experiencias periodísticas innovadoras que hacemos en la Universidad de África. Los estudiantes que escogen esta línea de énfasis eh, del programa en comunicación social están capacitados para enfrentar el mundo actual del periodismo con sus desafíos en el universo digital y adicionalmente eh, el mundo de los contenidos de no ficción que pueden tener múltiples aplicaciones tanto en la industria del entretenimiento como en el sector público y el sector privado.